Deja el gatito. Deja el gatito. Venga, vamos. Vamos. ven. Ven aquí. Ven. Ven aquí. Hala, corre. ¿Qué pasa? ¡Hala! amor ¿Alborotador? ¿Y el corzo? ¡Busca al corzo! ¿Y el corzo? ¡Corre corzo! No se puede explicar No se puede contar Posible el momento, no se puede parar, Lento. Muy buenas exploradores, no tengo costumbre de hacer muchos vídeos en este tipo de formato, pero en esta ocasión lo merece porque me gustaría hablaros de mi primer reto solidario, un reto que me he propuesto viajando con mi perro para ayudar a otros perros en la próxima aventura. Porque la comunidad canina nos necesita. Así que, si te apetece colaborar, suscríbete, dale like y quédate hasta el final del vídeo. Porque esto te interesa. Como ya he ido anticipando por mis redes, el próximo mes de junio retomaré el camino de Santiago por la vía inglesa. Desde Ferrol a Santiago de Compostela. Durante una semana de ida y vuelta dejando el coche de apoyo al inicio de la ruta y al ser una ruta de unos 120 kilómetros, 115 más bien, 240 de ida y vuelta en total para los más intrépidos y atrevidos y un desnivel de 400 metros sobre el nivel del mar lo hace una ruta muy asequible para hacerla con perro durante una semana aproximadamente y dependiendo del nivel de cada uno. Aunque Neo está más que entrenado y después del Camino San Primitivo, que dejo por aquí el enlace, o por aquí, no sé dónde saldrá, pues se puede ver que superó, las, superó las, las expectativas y se lo pasó como un enano. Así que tras el Camino San Primitivo retomamos el camino para llegar a Santiago de Compostela con la finalidad de recoger la Compostela Canina con el fin de remover conciencias para mejorar la convivencia y, y, y difundir la organización de los viajes con nuestros peludos sin prejuicio y de paso ayudar a otros perros que lo necesitan más para que, para que puedan ser tan felices como los perros como Neo y, y tantos otros. Toma, navegando en el de acuerdo con los valores éticos y deportivos del Camino de Santiago en esta nueva aventura hemos pensado involucrarnos un poco más para aportar nuestro granito a las labores que realizan las protectoras de animales, en este caso en el Camino de Santiago, la protectora APACA, realizando una recaudación para ayudar en las labores de rescate, cuidados cuidados sanitarios y de adopción, que varados no son, la verdad aportando lo que, buenamente, lo que buenamente pueda quien quiera colaborar a través de mi grano de arena ingresándose mes a mes directamente a la paca con un objetivo de 10.000 euros en total desde ya mismo hasta el 31 de diciembre de 2023 Llegar, porque ya estoy llegando. en realidad el precio es lo de menos lo importante es aportar lo que, lo que buenamente pueda cada uno, aunque sea un euro o dos euros o cinco, diez, una vez o tantas como se quiera hasta, hasta llegar al objetivo de 10.000. ¿Por qué esta cifra? He pensado que es una cantidad justa para hacer cargo en las labores de rescate y veterinarios, que no son baratas precisamente, y más proporcionalmente... Al, a la cantidad de, de animales que haya que cuidar pero tampoco es una cantidad demasiado elevada al menos si aportamos todos juntos granito a granito y personalmente eh, tengo, tengo pensado aportar un euro cada kilómetro durante la semana de aventuras de junio y si todavía no hemos llegado al objetivo final pues espero extenderlo durante las tres semanas de julio que tenemos pensado otra aventura Dog Packing. Lo que intento explicar es que ya estoy llegando. Tanto Neo como yo no nos llevamos nada ganado, económicamente hablando, más que disfrutar de nuestras aventuras y compartirlas con el mundo para concienciar que es posible viajar y compartir la vida y aventuras con tu mejor amigo peludo. Más allá de dejarlo en casa de vigilante o por precaución de que no le pase nada, o miedo al prejuicio de que no admitan animales donde se quiera ir, todas las, todas las decisiones son respetables, evidentemente, pero al menos quienes tenemos perros nos gusta disfrutar de su compañía más allá de sus tareas de guardián. Además, suficiente tienen los perretes con vivir una vida corta como para dejarlos de lado cuando nos apetece irnos de vacaciones, de ocio o donde sea. Creo que la fidelidad y el amor de los perros merecen el reconocimiento intenso de coexistir con la sociedad humana, salvando las diferencias y respetando ciertos espacios, claro, pero, pero mucho más de lo que se hace o se dice y no se acaba haciendo. No, no se puede explicar, no se puede... También, evidentemente, siempre que esté entrenado, acostumbrado o habituado, por qué no? Personalmente y, de, y desde mi experiencia con el camino de Santiago y el amor por los perretes y teniendo en cuenta que soy bastante selectivo con el tema de las donaciones, por respeto a quien aporta su dinero mayormente, empezando por mí, que también voy, también voy a colaborar, no se me ocurriría mejor forma de hacerlo que a favor de la protectora de confianza como es Apaca en sus labores en el camino de Santiago y en el territorio de Galicia. Imposible el momento Así que nada, gracias por llegar hasta aquí Gracias por colaborar, si tenéis pensado hacerlo Gracias de corazón, millones de animales nos lo agradecerán Porque ellos merecen ser la mitad de felices que nos lo hacen a nosotros Tengo la teoría, a modo de anécdota Que hace millones de años los perros se separaron de sus manadas de lobo Para ayudar en las tareas y compañía del ser humano para ayudarnos a gestionar nuestras emociones abstractas de manera conscientes como hacen los, los canidos. así que muchísimas gracias a todos, a todas y si os gusta el reto, colaborar, dar like difusión para que podamos llegar al objetivo de ayudar y, y concienciar sobre los animales del camino de Santiago en la caja de comentarios os dejo el enlace del reto y de mi blog, de mi blog personal donde escribo consejos desde la experiencia para cuidar, mantener, mmm, rutas, retos. Hablo de cicloturismo, con los viajes con los, con los perretes y desde mi experiencia personal que espero que pueda ayudar sin menos. Y a la par, quien, quien interactúe también me pueda ayudar a mí. Es algo recíproco para aprender a cuidarlos, concienciar e inspirar a que es posible pues, compartir nuestra vida con los parretes más allá de los prejuicios, sabiéndonos organizar desde la conciencia. Y como suelo decir yo, la mejor manera de, que nos, de, de aprender a enseñar a un animal es dejar que ellos nos enseñen desde la empatía, transmitiéndoles desde la calma, con acciones, lo que queremos, que se acostumbre. Y nada más. Cualquier cosa podéis contactar conmigo a través de aquí, de mi canal de YouTube, de mi blog o por las redes. Así que, ¡nos vemos!